Hola que tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Betina El video de hoy es una petición de una de mis hijas Su novio cumplirá años y se me ocurrió hacerle esta tarjeta A ella le encantó, espero que a ustedes también les guste Recuerden que pueden personalizarla de amor meses o aniversario Hoy quiero enviar saludos a John Gonzabay, Zaira Yacira, Sephora Uceda, Olen Casedón y Andy Vázquez Antes de irme al paso a paso quiero recomendarles este video 5 tarjetas con pompones 5 cartas de amor y amistad Como dice mi amiga Es una técnica muy bonita Ya que los pompones dan un aspecto colorido Y con relieve Paso a paso en el canal Regala siempre amor Ahora vamos con el paso a paso